Vamos a conectar específicamente con Angel Lizardo, quien también se encuentra allá en esa localidad. Vamos a ver qué nos tiene en esta tarde, Domingo de Resurrección. Adelante, Angel. Yeah. Gracias a todos en el estudio, señores. Nos encontramos aquí en Playa Cozón, Playa Cozón. ya Hoy, hoy ya uno de los últimos días, Domingo de Resurrección, donde ya la gente está retornando a su casa. Pero la gente todavía sigue disfrutando mío, cuéntame, ¿cómo lo estás pasando? Oh, lo estamos pasando heavy, heavy, compañero, en familia, esto es una vaina bien aquí, Playa Cozón. Ya hoy, domingo de resurrección, ¿qué, qué, tú, qué tú piensas hacer? ¿Piensas retornar a tu casa o te vas mañana? No, no, ya yo pienso retornar hoy porque yo estoy de día ayer por estos lados, andando, dando vueltas, ya tú sabes, esto está bacano aquí. ¿De dónde viene? Sabana perdida, la capital. Ya, ya, tú, ya. Eh, ya. ya, ya, ya. Seguimos, seguimos, señores. Seguimos aquí. Aquí pueden ver, aparte de los bañados, en Playa Cozón. Esto es lo que está pasando aquí. Ya hoy, domingo de resurrección. Aquí tenemos un señor. Señor, cuéntenos cómo lo ha pasado este fin de semana largo. Ratata, vengan a ayudar a terrenas. Aquí está Dios. Más nada. Excelente. ¿Dónde viene? Nosotros venimos de Guayulay City. Guayulay, ¿dónde es? Eso queda. ...en Carolina del Norte. Eh, ok, entonces hoy piensan en retornar a su casa ya. Mañana. Mañana. Mañana, mañana. Siga la ruta. Mañana. Tranquilito, manejen con cuidado, cinturón de seguridad... ...en familia, manso. No se busquen problemas. Gracias, la chica. Lo mejor, Samana Y la invito a toda la familia que vengan para acá. Este es un ambiente súper familiar, seguro, mucha seguridad. Eh, ya pueden ver, estamos pasando súper, súper bien... Eh, a los que no pueden venir tranquilo en casa comiendo visuelas con dulce. Esta vaina es para el que puede. Gracias, gracias, señores. Seguimos aquí. Un poquito de turbulencia porque estamos bajando y venimos subiendo. Y aquí, y aquí, la, la chicas que dicen, ¿cómo, cómo la estamos en vivo? Estamos en vivo. Cero comentarios. A lo, ya aquí. bien de maravilla? de maravilla. hoy en la tarde. Ya, ahí, y como te ha visto el ambiente, todo tranquilo. Tranquilo todo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, seguimos, gracias. Señores, estoy en vivo a través de Telenor. Eh, vemos lo que es aquí, la, la gente recreándose en Playa Cozón, por ejemplo, aquí tenemos a la señora, vamos a ver, recuerden que estamos eh, caminando para no caernos el paso. Eh. Ahí está la gente. Señor, ¿y usted cómo la está pasando aquí? Estamos muy bien, gracias a Dios, con los niños aquí. Disfrutando, disfrutando. Disfrutando, sí. ¿Dónde viene? Yo, yo soy de aquí de la terrena. Ya, y como usted ha visto el turismo aquí en, en la terrena, la gente se ha portado bien. Muy bien, gracias a Dios. También por ahora, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, señores, miren, los bañistas ahí, como se ven, en teteo, los niños también disfrutando de esta Semana Santa, eh, Heavy. eh. Da oh, en, sí, sí, en vivo, esto en vivo. Eh, disfrutando, disfrutando la gente. Eh, Todo es lo que se está viviendo aquí. En terrena, playa Cosó, señores. Estamos aquí ya eh, entrando a la playa. El hombre quiere decir algo, dígame. Un saludo ahí al Crazy, que productor. Tú sabes, allá, un saludo a mi mamá y a mi papá. ¿Tú? Ya, eso era. El Crazy el productor mío, activo. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De por ahí. Está bien, estamos activos. Eh, eh, eh, la gente disfrutando la gente chillen aquí cogiéndolo súper bien súper variado, eh, aquí está la zona ya de la playa la gente está retornando a su casa, pero mucha gente decide quedarse hasta mañana porque, el, porque entiende que el domingo también hay que disfrutarlo señor, así que ya ustedes saben, eh, retorno allá en el estudio con ustedes formación e información para toda la nación yo soy Angel Lizardo y estamos transmitiendo en vivo a través de Telenor Vamos allá. Bueno, señores, gracias a Angel Lizardo y a Camila Merejo, quienes se encuentran en las terrenas. Nos mantenemos informados de cómo le están pasando los vacacionistas. Y veo que bien. No, y, los vacacionistas y los muchachos ah, también, ¿eh? Y valoramos, de hecho, que ellos mismos llaman a lo que es mantener la prudencia. Y, de hecho, le sumaron a eh, consejos, ¿verdad?, en esta Semana Mayor. Excelente, <risas> excelente, excelente. Esa es parte de esta temporada, ¿verdad? Que usted pueda, si no va a reflexionar, pueda disfrutar y lo pueda combinar. Y hacerlo también. con prudencia. Algunos días de reflexión, otros días también, para poder disfrutar de este asueto de la Semana Santa.